estamos en vivo. Bah. Hola a todas y a todos quienes sintonizan esta misa chaira. Como todos los lunes a las 8 por Facebook Live. El día de hoy estamos un poco tenebrosas y tenebrosos porque tenemos una dinámica especial. La dinámica es cuentos de terror del capitalismo. Y cada uno de los y los facilitadores estará comentando una historia de terror. Así que prepárense y disfruten la sesión. Empezamos con la historia de terror del compañero David. Muy bien, muy, muy, muy terrorífica la explotación laboral, es cierto. Sigue el compañero Carlos con su historia de terror. Eh, muchas gracias, buenas noches. Eh, yo pensé que iba a estar muy en like mi historia, pero ya vi que también va por ese lado de la, de la explotación laboral. Y, y eso, ¿no? Pues el principio de, de la empresa, ¿no? De, pues lo importante es producir, ¿no? Y parece que el que no produce no, no existe. Entonces esa es la, la lógica, ¿no? Por eso los discapacitados, los, los adultos mayores, pues quedan, ¿no? como que no están en el mapa del capitalismo, ¿no? No existen, no existen en ese, en ese sentido. Y en los abusos había escuchado yo un rumor de, de maquilas de aquí, y me puse a buscarlo, pero no lo, no lo encontré, encontré esa historia, pero es de una empresa, una maquila de California, la empresa de, de Malvaisco es una fábrica de, de navisco que venden salsas o de mostaza, o no sé qué tanto. Y pues, bueno, de todos California, en la mayoría de los empleados de la maquila son, son mexicanos, no son los que, venden, los que los que trabajan ahí. Y todo empezó cuando llegó una denuncia ahí en las, en las leyes de Estados Unidos en junio de 1995, cuando unos trabajadores se quejaban de que no los dejaban ir al baño, de que no. No estaba permitido ir al baño. Entonces les decían, o vas al baño, pero si vas al baño te pierdes tres días de, te suspendemos tres días. Entonces al, al ver esa represión de no, de no dejarlos ir al baño, empezaron a usar pañales para adultos. Pero como los pañales empezaron a ver que, era, que eran muy caros, empezaron a usar los papel de baño o toallas sanitarias. Pero esto les trajo problemas de salud, empezaron a tener... Eh, infecciones en las vías urinarias o, o diversos tipos de, de enfermedades entonces ya con la denuncia y todo eh, y evidentemente bueno, las, había, un comentarista, había un comentarista en Estados Unidos conservador, que es como el chumel de, de Estados Unidos ¿no? Muy así sarcástico y les dijo, no, pues deberían comprar pañales como los que utilizan los caballos del Central pac ¿no? que se ven en las películas que traen los pañalotes de los caballos entonces se mofaba, se mofaba de ellos, ¿no? Se mofaba de las, de las personas. Entonces, eh, así, así siguieron, ¿no? Con esos tipos de consejos, sarcasmo, y hasta 1998 la denuncia llegó en 1995, y hasta 1998 resolvieron eh, eh, castigar o, o, o quitar esa, esa, eso que habían puesto, ¿no? Y el, bueno, fue el gobierno de Estados Unidos y después, o sea, presionado por sindicatos, presionado por la, por la prensa, y, más, y solamente así eh, pudo, pudo obligarlos a, a, a que los dejaran ir al baño. ¿no? Eso se me hace así muy, nos pues parece que no, que existió en otro lado, pero fue en, no hace mucho tiempo, ¿no? Hace unos, bueno, pues ya unos 20 años. Eh, y así los accesos, aún así la, la, las empresas, ¿no? Con, con todo con todo y las leyes, pues siempre se la buscan para, para seguir evadiendo la ley y todavía teniendo prohibido, ¿no? o sea, dándoles decir que, que lo dejen ir al baño cuando sea, cuando dice, dice el acceso oportuno para el baño. Entonces ellos hicieron una hoja de Excel y donde nombraban exactamente a qué horas y cómo iban a ir al baño, ¿no? y qué tiempos, y si no iban en los tiempos establecidos según la, la hoja de Excel, no según lo planeado, pues eran igual castigados económicamente. Entonces son los, los abusos de... Que, que siguen existiendo, ¿no? Y que siguen existiendo en las maquilas por, por eso, ¿no? Por, por darle prioridad a la producción, ¿no? Porque aquí lo importante es producir, generar, generar dinero, ¿no? Y esa es la... Mi historia de, de terror, ¿no? Yo la primera vez que los escuché, dije, no, no puede ser cierto, pero pues está, está documentado, ¿no? Fue una denuncia real, fue un juicio real. Y, y, a, y el último de los abusos todavía en, en otra maquila es que a, la, a las mujeres se les pidió que, que anotaran cuando tenían su ciclo menstrual para poderles organizar las sillas al baño. Solamente así podían, tenían permiso de ir al baño, si no, no podían. Entonces, son, son, yo creo que esos son los abusos, esa es mi, mi historia de terror, ¿no? la, la que yo veo que realmente a mí sí me... Yo, me acto, yo sé que hay peores, ¿no? yo sé que hay muchos abusos del, del capitalismo sangriento y a nivel mundial, pero son pequeñas cosas, ¿no? yo creo que las pequeñas cosas se va se ve lo grande, ¿no? Se ve lo, lo monstruoso y cosas que podemos corregir por, por la visión que tenemos, ¿no? Una visión de la necropolítica, ¿no? Que, que se le llama la, la idea de, de muerte, ¿no? En vez de, de impulsar la vida. Y es todo por mi historia de terror. Gracias. Ay, sí, qué inhumana y qué terrible historia. Sí está para dar escalofríos sí, sí está para que nos dé mucho terror. Va ahora la historia de terror. De la... eh, Sigo yo, sí, bien. Eh, compañeras, compañeros, esta historia de terror la voy a platicar. Recién ayer la escuché. Si no fuera cierta, sería un buen chiste, pero nos refleja cómo es el, el capitalismo, cómo deshumaniza a las profesiones eh, más nobles, eh, cómo todo se vuelve mercancía, todo se vuelve a obtener ventaja, cómo el capitalismo, cómo las personas que se envilecen en este sistema eh, fav eh, les favorece, prosperan en la ignorancia. Eh, ayer me enteré eh, como ustedes saben, mi esposa es boliviana, este, hay una sobrina de ellas que nos está visitando. Ella nos contaba que en Bolivia, y esto también nos refleja que el capitalismo, lo, igual como dijo ahorita Carlos, es un fenómeno internacional. Cuando gana Evo Morales, el sistema de salud en Bolivia era pésimo. Entonces, para atender a la población, se requirió traer o llevar a, a Bolivia médicos cubanos que se encuentran con cosas verdaderamente eh, terribles. En una población, no en la capital del país, eh, por Sucre, bueno, que también dicen que es otra, la otra capital, ¿no? De Bolivia, llegó un paciente con todos los síntomas de una apendicitis, lo, ati lo atienden los médicos cubanos y le dicen, usted tiene una apendicitis. Y el el paciente dice que no que porque él ya no tiene apéndice, se le habían retirado antes, en una clínica privada. Los médicos cubanos le piden que, que se descubra el frente donde debería estar la operación del apéndice, y, la opera, y no tenía cicatriz, la cicatriz la tenía en la parte posterior, baja de la espalda, es decir, en vez de haberle, lo operaron pero no le quitaron el apéndice, sino le retiraron el riñón. Ese riñón seguramente se vendió en el mercado negro. Es decir, esa persona pudo haber muerto no solo por la cuestión del apéndice que él juraba que no tenía, sino por problemas renales. Los médicos cubanos lo atendieron, le salvaron la vida, pero eso nos muestra la hipocresía de las personas que defienden, defienden este sistema capitalista Hablando de cuestiones de derecho a la vida, de derecho a la salud, es una mentira. Aquí priva en este régimen la obtención de la máxima ganancia y si es a costa de la ignorancia y de la muerte de otras personas como me puedo enriquecer, lo voy a hacer. Así es este sistema. Historias que parecen que no pudieran ser reales, ¿no? Que superan la ficción. Eh, sigue la historia del compañero César. Ok, compañeros, buenas noches. Eh, la historia de terror que les voy a contar el día de hoy, bueno, esta noche, se refiere a un término que se asocia mucho en Latinoamérica y sobre todo en, en las fronteras con Estados Unidos. Y estoy hablando de lo que se llama el capitalismo gore. Gore es una palabra anglosajona que se refiere a la violencia gráfica y pues llevada al límite, ¿verdad? Este capitalismo gore que nace, bueno, no nace pero se asocia mucho en, en Latinoamérica eh, es una forma de hacer negocio y lucrar con la violencia emergida o provocada por, por el narcotráfico, etcétera que se da mucho en, en las, en, en las fronteras norte ciudades como Tijuana eh, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, y este, básicamente el capitalismo gore es eh, un sistema económico que desde su perspectiva convierte la violencia en un negocio rentable. Esto es que eh, los cuerpos despedazados de que salen normalmente en los periódicos, eh, como El Peso, como El Pueblo, etc., generan muchísima terror en el pueblo, pero al mismo tiempo crean nichos de mercado, hacen de la violencia un negocio rentable. Eh, desarrollan sobre todo este, nichos de mercado, eh, páginas, eh, periódicos, en donde eh, el morbo alimentado por estos periódicos hace que la gente consuma, Toda esta, eh, to, todos estos productos ¿verdad? nacidos de esa, de esa violencia exacerbada eh, es hacer de la violencia un espectáculo y, y pues eh, eh, explotar la, la que le llaman la pedagogía del miedo eh, y pues todos tienen un todos los vaya los los entes financieros pues tienen ciertas ganancias con, todo, con, con, con la explotación de, de todas estas noticias y estas notas. Incluso como decía eh, el profe Hugo, pues también de ahí vienen eh, las historias de, de tráficos de órganos, etcétera, que se dieron mucho. en pues, han, Hemos escuchado historias de terror verdaderamente de, de cómo se dio en Juárez que agarraban niños de la calle y de repente desaparecían o aparecían eh, sus cuerpos con, pues, con señales de que habían sido mutilados, etc. Entonces, este, básicamente, pues eso es un sistema político eh, que, que se da, eh, un sistema capitalista, es parte de una de las ramas del capitalismo, que eh, es el necrocapitalismo, ¿verdad? es la la ganancia, la, la obtención de lucro mediante pues eh, transforman sus cuerpos mutilados el gore, lo transforman en mercancía y pues todas esas fotos todas esas notas pues venden ¿verdad? Están haciendo lucro con la violencia y este eh, pues etcétera, básicamente pues ese sería así un breve eh, de semblanza de lo que es el capitalismo gore eh, destinado precisamente a, a, a toda esta subcultura que se crea de la violencia. Eso sería todo. Claro, ¿cómo dejamos de ser personas para ser mercancía? Y entonces no tenemos ningún valor más que el de una cosa, ¿no? Sigue la compañera Ruth. Hola, hola, pues yo estaba pensando en varios temas, hay varias historias de terror del capitalismo que, que tuve en mi mente eh, cuando nos propusieron la temática de esta charla, pero ahora ya escuchándolos ya me decidí, creo que ya me decidí, eh, hace poco escuché a una um, alcaldesa de España, como bien sabemos el capitalismo es nacido allá en, en Europa, porque allá están eh, los principales órganos internacionales que financian muchos de los proyectos de los países de Latinoamérica y de América y de los países subdesarrollados. Entonces, Hace poco escuché a la alcaldesa de, de uno de los municipios más grandes de España en su afán y en su pretensión de, de posicionarse políticamente eh, empezaron mucho a criticar el gobierno de México. Hasta ahí dije, ay, pues, o sea, pónganse a hacer lo suyo que andan criticando acá lo de México. Hasta ahí dije, bueno, va. Pero sí me dio a mí mucho miedo, me dio mucho miedo el pensamiento que tienen y el poder que, que tienen, que sienten y que ostentan y que ejercen en los países de, de América. Cuando dijo el comunismo, el indigenismo, es el nuevo comunismo y tenemos que atacarlo como tal, tenemos que acabarlo como tal, tenemos que actuar ya antes de que siga creciendo y siga fortaleciéndose como en México. Y este, también después por ahí vi a un expresidente de España burlarse de nuestro presidente diciendo que de dónde cree que provienen sus nombres. Eh, se me hizo algo que sí me dio miedo porque España es de los países que históricamente han tenido y han ejercido un poder mundial y lo han ejercido de una manera muy salvaje, muy atroz. Eh, de eso es en lo que hemos visto, pero también de una manera muy subliminal. Y a mí me, me, me, me preocupó y sí me asustó mucho porque pues eh, yo soy de Cuauhtémoc y en Cuauhtémoc estamos muy de cerca con, el, con los indígenas. Eh, son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestra cultura, convivimos eh. y siempre ha sido una de mis preocupaciones el que no tienen el lugar que deben, que siento que, que los hemos invadido tanto y que les hemos robado tanto y al menos yo siento una deuda. Con ellos y en otros países como España con tanta influencia en el nuestro que apenas en este en este sexenio se les ha topado eh, se, le vea, se les vea como el terror como el, lo peor como parias como eh, los culpables de todos los males eh, sí me dio miedo sí es algo que me da miedo porque pues vivimos en un país con muchos grupos indígenas, eh, los países de Latinoamérica tienen muchos grupos indígenas y ellos están eh, siempre queriendo introducirse en nuestros países y en nuestras culturas y de qué manera han hecho que los indígenas pierdan, así como ustedes han dicho, to, eh, nos minimiza, el capitalismo nos minimiza a cosas, a valor, y han hecho que los indígenas sean vistos como cosas sin valor y les ha quitado todos sus derechos, todo con el afán de tener riqueza. Eh, tengo esperanza porque veo que en este sexenio se ha recuperado mucho del valor nacional, eh, las figuras, las imágenes, pero a mí sí me da miedo el pensamiento eurocéntrico, es algo del capitalismo que me da mucho miedo, y espero que no vuelva nunca a tener el poder y la influencia que tenían o tienen que siguen teniendo en algunos sectores de la política mexicana esa es mi historia de trabajo. está muy básico habría mucho que analizar ahí de fondo filosóficamente pero, pero pues habría habríamos que ocupar varias sesiones eso es todo chicos chicas. Gracias Ruth. Sigue la maestra Betty. Buenas noches a todos. Bueno, agradezco mucho que se me permita participar. No estoy preparada porque no sabía cuál era la dinámica, pero les voy a contar algo que en las en la semana pasada vi una noticia en las noticia, vi una noticia, leí una noticia, la leí en la jornada y decía que las farmacéuticas, las farmacéuticas ganaron 570 mil millones de dólares. 570 mil millones de dólares con las vacunas. Entonces, la historia de terror es que podría pensarse que esta, esta pandemia del coronavirus fue provocada por el capitalismo para hacer más, más ricas a la industria farmacéutica me quedé muy inquieta con ese pensamiento que me, que me surgió y, y casualmente co platiqué con un compañero, un maestro del tecnológico de Parral. este Le digo yo, fíjate que acabo de leer esta noticia, digo, y se me hace increíble, no lo puedo creer y tengo el mal pensamiento de que provocaron provocaron el coronavirus, con tal de, de dominarnos y de tener esas ganancias que son realmente estratosféricas. Entonces me da él y me dice, no Beatriz, es que es cierto, es que mira que Soros y que Bill Gates son reptilios, son demonios que viven entre nosotros. Y que son el capitalismo, el demonio del capitalismo que vive entre nosotros y que nos explota y que nos tiene dominados. Vivimos un mundo dominado por el mal, por el mal que puede ser representado por el capitalismo. Pues esa sería mi historia. No lo puedo creer, pero bueno, esa es mi historia. Sí. Son increíbles esos casos. Sigue la doctora Nora. Ay, buenas noches a todos. Bueno, mi historia de, de terror es en algo que con esta pandemia ya algunos de los compañeros han tocado un poquito del, del tema, que con esta pandemia se evidenció al eh, lo que es un pseudo sistema de salud que teníamos, cómo la salud se volvió en un gran negocio para unas cuantas personas, cómo monopolizaron medicamentos, insumos a los laboratorios, a los hospitales, y cómo ahorita todavía seguimos teniendo crisis de medicamentos, de insumos, de equipamiento de hospitales que tristemente yo creo que no va a alcanzar ni siquiera el sexenio del presidente para eh, resolver todas las carencias que, que tenemos en los hospitales. Y sobre todo eh, los grandes fraudes que se hicieron con inauguraciones de hospitales fantasmas. Aquí tenemos en el estado, tuvimos varios entre ellos el de especialidades de Juárez, eh, el ISTEM Parral. Entonces, es algo que es muy triste porque ahorita todavía, gracias a ese monopolio que tenían de medicamentos, y aunque ya se resolvió, entre comillas, eh, eh, el que te podamos tener otro tipo de, pro, de proveedores. Sin embargo, los que la están llevando ahorita son los pacientes y hay muchos pacientes, tristemente, a pesar de que está nuestro gobierno, que pues todavía tienen muchas deficiencias de medicamentos. Entonces, en el sector salud, yo creo que eh, tenemos años y años y años de un pseudo sistema que les digo no se va a poder resolver ahorita en este sexenio y pues que van por medio vidas humanas que se jugó con vidas humanas poniendo vacunas de agua eh, engañando quimioterapias también con agua engañando a muchos muchos muchos pacientes hubo muchas muertes y pues desgraciadamente seguimos lidiando con, con esos malos usos que hicieron en las administraciones anteriores en el sector salud y que ahorita, aunque el presidente ha hecho mucho esfuerzo, eh, no es suficiente. Y luego, aparte de eso, los materiales con que equiparon los hospitales eran materiales de muy mala calidad que ahorita pues, prácticamente está desmantelado el sistema de salud. Entonces esa es mi historia de terror y que me preocupa porque pues, todavía nos falta mucho para redimir todo lo que hicieron. Eh, administraciones anteriores, todo lo que hizo el capitalismo y cómo utilizaron al sistema de salud para enriquecerse, lucraron con la salud, que es algo que a mí se me hace muy triste. Bueno, esa es mi historia, chicos. Gracias, doctora. Sí, el capitalismo lucra con la salud. Ahora es mi turno de contar una historia de terror del capitalismo y mi historia de terror es algo más antigua. Es algo que sucedió en 1971 en Fundidora Monterrey, el orgullo y la cuna de industrialización del norte del país, desde donde empieza eh, este sistema económico y del que tan orgullosos y orgullosas están algunos norteños. En esta planta fundidora se trabajaba con muy poca o nula protección, a pesar del riesgo que implicaba estar cerca del arrabio líquido. El arrabio líquido que se maneja a altísimas temperaturas y que es mortal. El, en el sistema de fundición de metales, ellos utilizaban unas grúas muy grandes y unos baldes como gigantes, pero no tenían ninguna protección. Entonces el arrabio líquido solo se transportaba mediante la grúa. Y el 20 de noviembre de 1971... La grúa que transportaba este arrabio en su punto más, más líquido, más caliente, falló. Y cuando la grúa falla, empieza a hacer este movimiento, lo que hace que el contenedor de arrabio se mueva hasta que cae el arrabio líquido en 17 trabajadores de fundidora. Y la arrabio estaba tan caliente que no quedó nada, los cuerpos se deshicieron en ese momento. Y la empresa, como no pudo entregarle el cuerpo a la familia de estas personas, les entregó un pedazo de acero. En lugar del cuerpo se les entregó el pedazo de acero y tuvo que darse un proceso muy largo para la indemnización de esas familias. Y a pesar de ello, las condiciones de, las, de los trabajadores de Fundidora Monterrey no mejoraron hasta el cierre que se da pocos años después y quiero comentarles la edad que tenían lo, las personas que fallecieron en ese trágico accidente que parece de, de película de terror como estas de destino final eh, Irineo Gaitán Hernández de 23 años Jesús Rodríguez Cantú de 25 años José Santo Rodríguez 25 años Homero Olivares García, 26 años. Jesús Dueñas Castillos, 26 años. Francisco Chávez Delgadillo, 27 años. Luis Inocencio Rodríguez Campos, 27 años. Bruno Reina Palacios, 28 años. Gilberto Francisco Mendoza Flores, 28 años. Rogelio Villalón Moreno, 29. Simón Leal Escobedo, 36 años. Moisés Reina, 37. Aristeo Coronado Barrios, 38 años, Rodolfo Fernández Arredondo, 44 años, Manuel González Saucedo, 47 años y Vicente Torres Peña, 48 años. Y ahora habría que preguntarnos qué tanto han mejorado las condiciones laborales desde aquel trágico 1971. Esa es mi historia trágica del capitalismo. Sigue la historia del compañero Mateo. Charles, Mateo, ¿estás por ahí? aquí ando, aquí ando, aquí ando. Un poco de problemas técnicos, pero ya está resuelto. Miren, yo les voy a contar una historia personal. Y creo que se enmarca bastante con las historias de terror que han estado contando en cuanto al tema de salud y la industria farmacéutica. Yo nací en la ciudad de Chihuahua. A los 20 años me me decido ir a estudiar a la Ciudad de México. Estudiar en México no es para pobres, y eso es una cuestión que se ha estado tratando de cambiar con esta administración, pero es una, una verdad, ¿no? Y es una verdad que teníamos muy claro en la Casa Nacional del Estudiante. Los pobres no estudian. Hay algunos sectores de la clase media que pueden tener acceso dependiendo de sus privilegios. En mi caso, pues sí tuve varios privilegios, ¿no? Por ejemplo, el nacer hombre, el hablar español. Esos dos ya es muchísimo como para poder estar viajando de ride constantemente Chihuahua, Ciudad de México, 2.000 mil kilómetros. Cuando bien te vas son tres días de camino. Cuando te va mal, lo más que me aventé fue una semana en la carretera. Pero o sea, la, la, la historia de terror no va por ahí, nace en esto, ¿no? en la precariedad que implica el querer estudiar o acceder a una carrera universitaria. A mí me salía más barato, entre comillas, estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana, con todo lo que implicaba moverme de mi casa, estar a 2.000 kilómetros en una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie, viviendo, pues si les digo, el día es mucho, ¿no? Porque en la casa del estudiante, bien o mal, la renta era de 50 pesos pagábamos 100 pesos en el comedor y eso nos permitía una comida en la mañana y una en la tarde con el problema de que quienes cocinábamos eran los propios estudiantes no entonces luego había cosas que eran incomibles, o sea, yo recuerdo alguien hizo algo, intentó hacer avena una mañana y vaya, pusieron esta cosa es incomible y la pegaron con la avena, no o sea, realmente era en grudo pero bueno es lo que hay, ¿no? y bajo esta lógica de es lo que hay la neta es que yo entro a la UAMP porque, uno, la, el desayuno vale $1.50 y la comida $2.50. Y la matrícula es la inscripción anual, $280. En aquellos años debe andar como en 350 pesos. Y el trimestre nos costaba $120. Entonces, vaya, era más factible poder estudiar allá. Los primeros años, eh, me refiero a los primeros dos, a pesar de... Eh, de las ventajas que, que ofrecen la, las universidades verdaderamente públicas, de verdad era, era complicado, ¿no? O sea, era complicado a veces hasta poder conseguir para el metro. O sea, algunas veces era, era cuestión de definir si saliendo de la clase de 7, 8 y media te vas a formar a la cafetería por el desayuno y entras tarde a la siguiente clase porque si no, me no alcanzas. Y el no alcanzar implica que no comes hasta en la tarde. Y agárrate porque si tienes clase a la una, cuando terminas, ya por más que te formes una hora, ya no vas a alcanzar comida. Son así como que pequeños detalles que, pues que van flexibilizando algunas cuestiones de carácter moral. Llega el día, ya estamos hablando que yo entré a la UAM 2009, tenía 23 años, 2011, 25 años. Unos compañeros del movimiento estudiantil, ellos eran de del bachilleres 2, me parece, el colegio de bachilleres que está en, en Azcapo también. Me comentan que hacen pruebas de equivalencia médica. Y les daban 100 pesos si referían personas. Y me querían llevar. Y yo así de, pues ¿qué es eso? No, no, no no pasa nada. Mira, te encierran y vas a estar ahí comiendo y todo está chido. ¿no? Total, me convencieron porque pues no a feria. Les platico cómo funciona esto ¿no? tú llegas a unas oficinas que realmente están en una casa, en un barrio mega mamón, lujosísimo, donde te atiende una, una doctora general, y básicamente te hace un historial médico para ver que no, que no tengas alguna enfermedad crónico-degenerativa, esa onda. Te dan un pase para hacerte rayos X, para hacerte electrocardiograma, te hacen pruebas de VIH, y una vez que pasas todo, entonces, eres un voluntario apto. Te explican qué medicamento vas a tomar. Déjame ver si recuerdo cuál fue el primer medicamento que tomé, que no fue muy, muy, muy hardcore. No, la neta no me va acordar, no, pero era un medicamento leve en donde únicamente el periodo de observación era de 24 horas sin muestra externa. Resulta que las pruebas de equivalencia médica es lo que pide COFEPRIS y los entes reguladores de salud en todo el mundo, los homólogos, para permitir la venta de genéricos en el mercado. Lo que nosotros nos hacen es tomar aleatoriamente el medicamento de patente y el genérico para observar la concentración de la sustancia activa en la sangre. Entonces nosotros entramos 6 de la tarde Toda una hora para que tú llegues, te registres, vas guardando tus cosas, te ponen la bata como si estuviese internado, te toman tus contastes médicas, a las 8 de la noche todos comemos, lo mismo, a dormir y a las 6 de la mañana te despiertas porque hay que tomar signos vitales, te ponen un catéter y te toman la primera muestra de sangre. Después nos dividen en grupos y, insisto, aleatoriamente nos dan el medicamento y comienzan las tomas. Cada cinco minutos, cada diez, luego cada quince, cada media hora, cada hora, cada dos, cada seis, volvemos a dormir ahí y en la mañana nos dejan salir. Una semana después es el mismo procedimiento, pero con el otro medicamento. Una vez que terminas, te dan una compensación. En aquel entonces, por el medicamento más leve te daban mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos para mí en ese momento era la gloria. Con 1.500 yo podía vivir al mes. Y lo único que tenía que, que dar a cambio eran dos días. Pero espérense, o sea, ahí no termina la cosa, ¿no? La situación es que cuando tú llegas a, a ese laboratorio, pues no hombre, está mucho más chido, porque para empezar hay cama. Y hay agua caliente. O sea, la, la verdad es que estaba mejor que en la casa del estudiante. Hay medicamentos más fuertes. Me llegó a tocar probar uno, que en no me acuerdo cuál es el nombre, pero era para el corazón, donde eran cinco muestras externas de lo fuerte que es el medicamento. Todo el proceso, cinco días consecutivos después había que ir en las mañanas a dar la dosis de sangre para que revisaran la concentración. Tres semanas después, mismo procedimiento, y ese fue de 5.000. Cofepris no lo regulaba. Y no lo reguló hasta que... Pues en esta lógica de la practicidad, por conseguir dinero, en aquellos años es cuando desaparece la y Fuerza del Centro, había mucho, mucha gente del SNEC que estaba haciendo esas pruebas de bioequivalencia, había madres solteras haciendo pruebas de bioequivalencia, había gente que ya tenía el callo de dónde ponerse el catéter para poder hacer una prueba de equivalencia el lunes, salir martes y el miércoles ir a hacer otra. Y sabían perfectamente qué contestar. El asunto es que si tú no te cuidas alimentándote lo mejor posible, haciendo ejercicio, etcétera, te vas a descompensar. Y no faltaron tres personas que se resultaron anémicas. Tú firmas un consentimiento informado en el que eximes a estos laboratorios, que, que para empezar no es Pfizer, no, no es Johnson Johnson, son laboratorios subcontratados por todas estas grandes farmacéuticas precisamente para evitar los conflictos. O sea, nosotros estuvimos probando, bueno, haciendo pruebas de equivalencia, que no es lo mismo que probar medicamentos, para farmacéuticas chilenas, para farmacéuticas argentinas, para farmacéuticas españolas, y eso lo sé, porque al final de cuentas te vuelves compa pues, de las enfermeras, de los médicos que están al pendiente tuyo. Me tocó ver casos de una chica que no sabía que estaba embarazada oh. y entró a la prueba. En el, el, a las mujeres les hacen una prueba de embarazo por orina cada vez que entran, pero salió negativa y resulta que la siguiente semana ya era positiva. Pues lo único que le dijeron es, tú sabías, firmaste, no te podemos ayudar. Al interior, otra vez, me tocó un chico que empezó a convulsionarse pero se empezó a convulsionar por el miedo que le generó el ponerse el catéter. Ni los médicos ni las enfermeras estaban preparados para poder atenderlo. Lo tuvimos que atender nosotros. Así va la pauperidad, ¿no? Cuando estas personas se enferman de anemia, intentan buscar indemnización y evidentemente les dicen que no. Dan un periódicazo y la respuesta del COFEPRIS es bloquear las cursos y agárrate, ¿no? Porque entonces, mal que bien, con esto yo me pagué la mitad de la carrera. Cuando COFEPRIS entra la regulación, ya no puedes hacer un estudio al mes, que es lo que hacía. Ahora puedes hacer un estudio tres meses y, pues, para acabar pronto... Terminé la carrera en nueve años, ¿no? Porque la, la fuente de financiación se cerró. Torcido o no torcido, existe. O sea, la, la, la pauperización, no, no, ni siquiera es pauperización, es este mecanismo de desclasarnos por parte del capitalismo y la falta de organización del proletariado y, y los anexos, porque al final de cuentas eres un estudiante, y como estudiante, eres un proletario. Y la neta es que no se puede, es imposible trabajar y estudiar en este país. ¿Por qué? Porque los trabajos de medio tiempo no son de cuatro horas, son de seis. Y el sueldo sí si es a la mitad, y con eso no te alcanza para pagar una renta y para pagar la colegiatura. Entonces, hubo que hacer milagros para, para poder terminar. Sí, sí terminé a final de cuentas, ¿no? Terminé la carrera. Los problemas conmigo no, no se desarrollaron médicamente cuando estuve haciendo esas pruebas. Al contrario, ¿no? O sea, yo estaba contento porque cada tres meses, pues tenía mi chequeo al 100. O sea, bromeaba con que lo voy a apagar en el refri, ¿no? Así pues no tengo nada, mira, aquí está. Cuando dejo de hacer las pruebas de bioequivalencia, estoy hablando que esto lo hice cerca de cuatro años, fue cosa que me enfermara una sola vez. Una infección bien leve de la garganta desencadenó. 15.000 enfermedades e infecciones. Duré casi dos años enfermo, porque el sistema inmunológico estaba totalmente podrido. Esa es mi triste historia de terror. Gracias por compartir, Mateo. Y sí, esa es la realidad que muchas y muchos vivimos. Y tenemos por último la historia de terror de la compañera Cori. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues, eh, así como Mateo sufrió por necesidad y la enajenación del mismo sistema, a dónde orilla, no y a dónde lleva a los seres humanos, se da a todo nivel. ¿no? Y eso no es consuelo, sino eso es más rabia, más, más tristeza, porque no debe ser así. Nunca debió de haber sido así, no. Este, esta es una historia que tuvo lugar en una tarde, eran como las siete de la noche, seis, siete de la noche, eh, donde habían una mesa en la casa del inmigrante, como, éramos como 16 personas, entre ocho migrantes y ocho estudiantes que estaban investigando sobre la migración en México, y empieza a hablar Estela, porque era la que traía a la niña, tenía una niña como de ocho meses, y la puso sobre la mesa mientras se compartía ahí la, la escasa cena, pues que se les pudo servir a los migrantes. Y, y le preguntan, los alumnos le dicen, ah, pues es la única niña que tiene. Y le dice el esposo que estaba ahí al frente, dice, no, tengo otro más. Y aparece un niñito como de tres años. Y ella lo mira, deja de comer y retira el plato, y le dice, pero es tu culpa, tú no me dejaste. ¿Por qué me detuvieron? ¿Por qué me detuviste? Y ahí empieza a narrar la mujer, dice tú me detuviste, ¿por qué no me dejaste morir? Le decía, tú tienes la culpa, pero se nos desató, se nos desató, le decía. Y él le decía, y, y, y él le decía es que se desata, es que miren, dice el tren es tan duro, tan duro, tan frío, pasamos tanta hambre, tanto frío, tanto calor, que los niños no aguantan, no resisten. Justo la segunda noche que viajábamos, pues siempre amarrábamos a nuestra cintura a nuestros hijos, y este niño, mi niño tenía seis años. Y nos venció el sueño, el cansancio, porque nos cansábamos, no podíamos aguantar las 24 horas del día despiertos. Y si uno dice, si a veces nos turnamos, igual nos rendía el cansancio. Entonces dice, de pronto, ella nota que el niño faltaba. Se levanta y le empieza a gritar: ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Y empieza a buscarlo. Y. Pues todos caímos en la cuenta que niño resbaló del tren. Ella quería tirarse y luchaba contra todos y todos gritaban en todos los, los, los vagones, gritaban el nombre de mi hijo. todos le gritaban y le decían, ¿Dónde estás? Oscar, Oscar, Oscar, estamos aquí, Oscar. Es...! Y mi mujer que se quería tirar y ella le reclamaba y le decía, ¿Por qué no me dejaste? ¿No entiendes que pudo haberse quedado vivo Trancado, por ahí se rompió un piecito, por ahí este quedó herido, por ahí quedó vivo, o simplemente quedó muerto. ¿Dónde voy a enterrar a mi hijo? Eran historias tremendas, compañeros. Esas historias son producto del capitalismo. ¿Mm? Ese reclamo de esa pareja. Cuando ustedes de veras hubieran visto los ojos de esa pobre mujer, decía yo veo a mi niño en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora. A toda hora recuerdo. Y sueño en las noches que estoy yendo por esos caminos a buscar el cuerpo de mi hijo. Esa, es todo eso lo que nos debe el capitalismo. Debe miles de vidas. Debe mucho dolor, no se ve mucho. Gracias, Cori. Pues hasta aquí terminamos las historias de terror, pero sí, es verdad, yo creo que si nosotras, nosotros nos diéramos el tiempo de ver la cotidianidad con los ojos, con los ojos que leemos un libro de ficción, o con los ojos que vemos, una serie violenta, o que llamamos violenta, o una película, nos daríamos cuenta de que en realidad muchas veces supera la realidad de esa violencia que, que está en las series, que está en la televisión, y pues que detrás de eso solo hay un monstruo, no el capitalismo, el capitalismo lo provoca, y como estas historias muchas porque desde la cotidianidad, desde el día a día, un día cualquiera en la Sierra de Chihuahua en México, le sonará historia de terror a alguien que viva alejado de aquí, ¿no? Que viva desde la comunidad, comodidad y el privilegio de Suecia, no lo sé. No sé, compañeras, compañeros, ¿quién, quién quisiera abonar algo después de estas historias, ¿quién podría tener una reflexión? Le cedo la palabra. ¿Yo puedo? Claro. Ok. Eh, sí, pues yo precisamente para no... Para no quedarnos así con lo puro negativo, no con la pura reflexión. Uh, a mí me gusta mucho ver el... el capitalismo, ¿no? El capitalismo se alimenta también de, del miedo, es el principal arma, ¿no? Por eso el fascismo, ¿no? El, el peligro para México, ¿no? Y todas esas frases que cimienta el capitalismo, ¿no? Para protegerse. Entonces, por decir los sueldos, dice, no, pues no, no los sueldos no los, No es el tabulador según lo que produzcas o, o la ganancia que tenga la empresa. El, lo que interesa más bien es eh, que te paguen lo suficiente para que regreses al día siguiente a trabajar. Así se regulan los los salarios, ¿no? Entonces, nada de que la meritocracia, ¿no? Nada de que, según lo que, lo que va que no, sino lo, lo, el interés que tenga la empresa contigo para que regreses al día siguiente, y ya según tu puesto, tu capacidad. Entonces, a mí me gusta mucho en esa parte, ¿no? Y por eso el miedo siempre, no, no, se introduce en esa parte, ¿no? De te vamos a quitar lo poco que tienes, ¿no? Te vamos a quitar tu casa, te vamos a quitar tu carro, por eso el comunismo es muy peligroso, ¿no? porque te va a quitar tu casa, te va a quitar tu carro y te va a quedar, se va a sacar sin trabajo. Entonces, esas son las, ese es el, el cómo se sostiene, pero porque el miedo siempre viene de ahí, ¿no? De pensar que me van a quitar algo que es mío. Entonces, el, los capitalistas, al tener más, obviamente es más miedo. Ellos tienen más miedo que nosotros porque ellos tienen más que perder que nosotros. Pero por eso son tan agresivos. Por eso invierten mucho en publicidad, ¿no? por eso invierten mucho en, en los controles hegemónicos, culturales. Y, y, esa, y esa parte es la, por eso siempre están en, en los medios de comunicación, ¿no? Como decía la otra vez el, el fisbo ¿no? Que o sea, ya la, la derecha está desarmada, ¿no? Está desarticulada y lo único que lo sostiene son los medios de comunicación. Y viendo esa parte, ¿no? Y a mí me gusta mucho un cuento de del viejo Antonio, ¿no?, que escribió el, el comandante Marcos de Durito. De Durito, de Durito es un topo, un topo que venció a un león, dice, y es muy fácil que un topo vence a un león, porque dice, porque el miedo entra por los ojos, les explicaba el viejo Antonio. Y como el topo es ciego, el, el, dice, cuando el león ve a su presa, la presa se ve en los ojos del... De los ojos del león, entonces se ve pequeño, entonces se intimida, dice. Y el lobo, el, el león sin pelear, se lo come porque ya está vencido antes de la pelea, dice. Y con el topo no sucede lo mismo, porque el topo es ciego, entonces no puede ver él, no puede verse en los ojos del lobo y por eso lo, se avienta a vencerlo, ¿no? Esa es la, la historia de, de, de Durito, ¿no? De, del topo. Y eso es lo, lo, lo que yo veo, ¿no? Si, si vemos si ellos tienen más miedo a que nosotros perdamos el miedo cuando nosotros perdamos el miedo al capitalismo el capitalismo va a caer pero siempre nos tienen con esa parte no o sea por eso tenemos que cuidar el trabajo porque vivimos al día y si pierdes un día de trabajo pues vas a pierdes toda la tu sustento económico no para la familia y ese es realmente lo, lo que sostiene yo creo que, que es algo que, que se puede ver ¿no? que que si nos damos cuenta que ellos tienen más que perder y que ellos tienen más miedo que nosotros, podemos salir de este atolladero, ¿no? Que, que realmente es una, una visión lo que nos hacen ver de que no se puede hacer, de que, de que están muy fortalecidos, de que es una, parece una barrera de hierro, ¿no? parece que nunca va a poder caer el, el capitalismo cuando realmente es más frágil de lo, que, de lo que pensamos, de lo que creemos. Gracias. Sí, claro. Qué bonita reflexión haces y sí como que nos mejoró un poco el ánimo que, y la pesadez que creo que sentimos todas y todos después de escuchar todos estos, estos relatos tan terroríficos. Y tienes razón, también el Fisgón comentaba en alguna ocasión, la primera vez que vino aquí, que el capitalismo nos hizo tener tanto miedo que desconfiamos hasta del vecino. Y entonces así se rompió el tejido social se rompió la colectividad y nos arrebataron la posibilidad de organizarnos. Pero como dicen los chicos del maíz, el miedo va a cambiar de bando. Tienes toda la razón. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario antes de cerrar esta misa chaira? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Ah, Carlos. Rápido, rápido, rápido, porque ya es tarde. A mí me parece que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, a final de cuentas, nos decía Viviana el fin de semana, hay que dejar de pelear contra gigantes que no son gigantes, ¿no? En esta metáfora del Quijote. Que el que lo decía, bueno, para, para una cuestión interna del partido, pero creo que lo, lo podemos extrapolar a, a nuestra lucha a muerte con el capitalismo. Escuchamos estas historias, estos relatos de terror del capitalismo y, y pues en realidad creo que lo que tenemos que atorarle es pues entender que son, que son reales, no es ficción, es, es la realidad constante, ¿no? Y el capitalismo es una fábrica una fábrica de historias de, de terror, ¿no? no de historias de, de superación, como luego no lo quieran hacer creer. Sin embargo, una de las grandes virtudes que tiene el capitalismo es... Tu, ...capacidad para regenerarse a sí mismo. Si nosotros caemos en el error histórico de... ...creer que con buena voluntad, con ganas y perseverancia... ...vamos a derrotar al capitalismo... ...estamos avanzando hacia una derrota más. O sea, el capital es, es un momento histórico... ...el capitalismo, perdón, es un momento histórico, es una realidad... Es un fenómeno transnacional, multinacional, es un monstruo de mil cabezas con dientes muy afilados. Y yo, yo trataba de recordar historias en México en donde la historia de terror fuese para el capitalismo. Se me vino a la memoria Tenco, por ejemplo, en, 2000, en 2004, cuando los pobladores logran organizarse y frenar el aeropuerto. El problema es que pues, el desenlace no es tan bonito, ¿no? pero sí hicieron temblar al capital. Un año después la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca logra tomar el control del Estado de Oaxaca y tener un autogobierno. La gente de Paracho lo ha conseguido. Son tres historias en donde el común denominador me parece que no es perder el miedo. O sea, a final de cuentas, el miedo, como dice el burro de Trek, es una respuesta lógica y natural ante una situación o que desconocemos o que nos puede ir muy mal, ¿no? La cosa no es tener miedo, la cosa es poder dominar y entender nuestros miedos. Si nosotros avanzamos solos contra el capital, el capital nos va a devorar. Si nosotros nos organizamos y avanzamos sin táctica y estrategia, el capital nos va a devorar. Tenemos que ser muy claros, muy prudentes. Y es una de las grandes virtudes que tiene la cuarta transformación. Y es una de las cosas que nos decía Dulce es necesario darle ideología a este movimiento. Y uno se queda pensando, ah, cabrón, no se supone que es al revés? Porque la teoría nos dice que es al revés, es la ideología y luego el movimiento. Pero bueno, con ideología y movimiento los han dado en la madre y en el padre durante muchos años. Y ahora la tenemos bien concreta. Tenemos un gobierno popular del pueblo y para el pueblo. Tenemos el poder. Y no nos estamos volviendo locos con el poder. La cuestión es avanzar despacio, seguro y unidos, organizados. Me parece que de, que de eso va. Y con eso podemos realmente superar estas sombras, que la luz llegue y entonces sí, ganarle terreno al mar, que no lo vamos a ceder. Que nos llamen reformistas, pues bueno, está bien. Nos han dicho cosas peores, ¿no? La situación es concreta y es real. Estamos a punto de tener la soberanía energética cuando en Europa se están matando porque vienen apagones en gran parte del, del mundo. Viene la soberanía o lo más cercano a la soberanía para la gasolina, lo cual también nos va a permitir unos años de bonanza mayores. Se está avanzando en justicia transicional. que le hacen falta cosas a la 4T? Pues sí, no somos ciegos. Ahora, tampoco es un Es menester nuestro, hacerlo, hacerlo, discutir políticamente y avanzar, avanzar superando no solo nuestros miedos hacia el capitalismo, sino nuestros medios orgánicos, porque al final de cuentas es un problema de las izquierdas, ya con esto acabo, porque se supone que era corto, pero puro pedo, no lo dice. Uno de los grandes problemas de las izquierdas tiene que ver con el hecho de que, pues la derecha la tiene más fácil, para empezar ellos tienen el poder y tiene el dinero. Y lo que tienen que hacer es mantener un estatus quo y un sistema. A nosotros nos toca no solo destruir ese sistema, sino construir otro de las cenizas de ese sistema. Para destruir hay 15 mil formas, o sea, y eso se los decía a los anarcos. Es que el problema con el anarquismo es que no existe un anarquismo, hay tantos anarquismos como anarquistas en el mundo. Y en la 4T nos pasa igual, hay tantas formas de construir gobierno de construir alternativas como militantes y simpatizantes tenemos. Mientras no aprendamos a escuchar antes de actuar, mientras no aprendamos a deconstruirnos y alejarnos de toda esta lógica de la vieja izquierda machista-leninista, y no por Lenin, sino por esa forma férrea de hacer política a costa del otro, no vamos a poder conseguirlo. Son un chingo de retos, pero mientras más oscura es la noche, más cercano está el alba. Ya con esto cierro. Gracias, ah, sí, sí, tienes razón, hay que hacerlo desde la colectividad. David, creo que tiene la mano alzada. Ok, por luego David. Sí, este, miren, eh, no hay de otra, si estamos luchando contra el capitalismo, la base del capitalismo es la propiedad privada capitalista de los medios de producción tratar de hacerlo más bonito, menos, este, salvaje, eso no, no, no, no, la experiencia histórica dice que no es posible, si queremos acabar con el capitalismo, hay que acabar con la propiedad privada de los medios de producción y socializarla, no hay otra, pero tiene que haber una fuerza que sea la que transforme este sistema, la clase obrera, eh, es la que está llamada a ser, no porque a Marx se le ocurriera, o sea, hay un montón de razones por las cuales la clase obrera, que es la que está en eh, la que maneja los medios de producción, la que está organizada, la que está concentrada, es la que va a dar ese paso. Mientras la clase obrera no esté organizada, lo suficiente vamos, podremos a lo mejor dar, como decía este Mateo, podremos avanzar, pero necesitamos curtirnos, necesitamos fortalecernos nosotros quienes tengamos esa intención. En Morena no todo mundo está de, eh, de acuerdo con la idea de acabar con el capitalismo. Tenemos gente muy relevante en Morena, como una Yedkol Polemsky, como Tatiana Cloutier, eh, Arturo Romo, eh, eh, no sé si se llama Arturo, que no están de acuerdo en, en sustituir a este régimen pero están de acuerdo en, en liberar a nuestro país del imperialismo norteamericano, que es el que ve como enemigo fundamental, y de ahí avanzar. Y en ese proceso podemos nosotros hacer lo que decíamos ahorita, ¿no? Concientizar, organizar a los trabajadores, a los campesinos, para poder dar la lucha en contra de este enemigo formidable que es el, el capitalismo. Pero no hay de otra. Mientras exista propiedad privada de los medios de producción, seguirá habiendo capitalismo. Gracias. David. Sí, tienes razón. Hay alternativas, eh, como la, como mencionabas, lo que nos comenta Tere Cortés de la Economía Solidaria. Pues mm. muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Me da mucho gusto que nos acompañó gente de Tlaxcala y también de Temosachi. Muchísimas, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos en la próxima Misa Chaira, lunes a las...